De la ampliación o reducción de velocidad en autopistas, vías secundarias y ciudad, se habla hoy en el Congreso Nacional de Seguridad Vial. Siempre se refieren a tramos en los que se tienen en cuenta los accidentes. Y también los expertos se refieren a las barreras de seguridad que reducen la mortalidad en las carreteras. En la segunda jornada del Congreso se ha analizado el futuro Reglamento General de Circulación que modificará los límites de velocidad al alza y a la baja.